Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por compartir con nosotros su segmento Dilonea al Punto. Antes de compartir con ustedes el tema que vamos a tratar hoy, queremos, si es posible, al señor director, nos pase una imagen que tenemos ahí en queue para hacer una especie de denuncia que un amable televidente nos envió eh, eh, con relación a un solar que está aquí en el mismo centro de la ciudad, que ya no es un solar, es una, si se quiere, letrina pública y ya el área, la zona céntrica de, de la ciudad, pues el eh, hedor de esa… De ese, mírenlo ahí. Una, un asunto terrible. Aquí mismo, a, a, a una esquina del, del ayuntamiento. Ese, ese, eso no, es no, no, no, eso sí. no puede ser en de la ciudad. Sí, eso está en la Castillo, no. entre la San Francisco y la calle del Carmen. Pero, pero, pero, ¿qué es eso? Porque eso es eso... terrible. Ahí todas las personas que tienen sus necesidades eh, biológicas, pues ahí la van y depositan. O sea, es una situación eh, extremadamente... ¿Eso ¿dónde? ¿Entre cuáles calles? Eso es en la Castillo. Eh, entre la calle El Carmen y la San Francisco. Atención al alcalde de San Francisco de Macorís, que NG de la Rosa. ¿eh? Si usted quiere, yo voy a hacer, le voy a mandar esas imágenes. Es, eso es algo imposible. Atención a la gente de salud pública. ¿Cómo es que en medio en, en, en medio de la ciudad de Jaya, de San Francisco de Macorís, esté esta, esta situación? Es un asunto de salud no, pública, la alcaldía, es ahí terrible. tiene que intervenir el ejército nacional. No, y, y no no solamente la parte de, de, del vertedero que han convertido ese solar, sino más bien que es un refugio para eh, donde eh, los Pero es una construcción que la dejaron a mitad. Sí, a mitad, a mitad, a, a medio terminar. ¿Y quién es el dueño de esa construcción? No sabemos eh, en realidad quién es el dueño, pero ese amigo nuestro, empresario de la zona nos envió esa, esas imágenes y nos pidió que la, no, no, la pasáramos eh, por aquí, le eh, hiciéramos eh, un llamado formal al, al señor síndico. Sí, no, primero, porque, primero el ayuntamiento. Sí, no, porque, pero, no, pero también si el propietario está viendo el programa, que agarre ahora mismo y mande un equipo a, a limpiar eso y a cerrarlo hasta que él pueda seguir construyendo, sí, claro. cerrarlo. Pero el ayuntamiento, que, quien, quienes son las autoridades que deben velar porque la y salud pública también, el nuevo. Exactamente, por en principio el ayuntamiento. El nuevo encargado de salud pública de aquí, de, de, de la regional. también Eso director, está al lado de Senasa. El, el, el director. Ahí, al ladito de Oye, Senasa. Oye, al lado de Senasa. Sí, al lado del Senasa, de la oficina del Senasa. No relaje. Sí, es lamentable, pero no relaje. esa es la situación. Bueno. También queremos aprovechar para saludar a todas las personas que nos han llamado, eh, felicitándonos por el segmento en este que estamos desarrollando en este tan prestigioso programa como es el toque del mediodía. Le agradecemos todas esas buenas eh, eh, palabras que, pues, hacen que uno cada día más mejore y se comprometa con dar un mejor servicio en términos de comunicación. De inmediato vamos a pasar al tema que tenemos para compartir con ustedes, que es lo referente a la parte de la contradicción, del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué contradicción? Hemos estado hablando en los, en los anteriores programas que hay una línea de información que no está definida en el gobierno de Luis Abinader. Eh, eso se da no solamente con funcionarios de, de baja categoría, sino más bien se da con ministros. Directores regionales pero, pero, pero licenciado, después de que habló el presidente las cosas han cambiado O sigue igual el tema de la comunicación No, no, no se ha empeorado ¿Cómo? Claro. ¿Y por qué se ha empeorado? Claro que sí, porque mira a Roberto, y miren amables televidentes El presidente en su último discurso dijo y pidió que los miembros de la Cámara de Cuentas renunciaran el presidente. el presidente Luis Abinader sí. le pidió al, presidente al señor la, la, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo Álvarez, Hugo, Hugo Álvarez sí, y ya. a los demás miembros, no solamente a él, a sí, todos. Pero, pero él se refirió más al presidente de la Cámara pero de Diputados. Está Cuatro. bien, pero él habló pero. en sentido general. Pero ya el presidente eh, eh, Hugo Álvarez dijo como que no, como que, que, que lo pensó fríamente. No, pero ahí, Además, es, que viene, ahí es que viene nuestra Milagros, milagros. O sea, a, por eso digo que Ajá. se ha empeorado. Ajá. Claro que sí, porque si el presidente pide públicamente en un discurso que hizo a la nación... De muy buen que, discurso, ¿eh? No, no, excelente. Ah, okay. De que renunciaran porque él entiende que no son independientes, que no le dan confianza y además que pertenecen o están vinculados directamente con los lineamientos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, eso, eso es una acusación terriblemente eh, eh, extrema. Y, ya, y más cuando viene del primer mandatario. O sea, eso hay que darle un análisis muy profundo. Entonces, o sea, la, la directora... General de ética e integridad gubernamental, Milagros Ortiz -Bos. Cuidado, Milagros Ortiz No, no, excelente, Ey, una, una dama. No, pero, pero estamos hablando de De la gente dura. Del, Exactamente, de, tiene una PRD, trayectoria aunque está muy en el PRM ahora. Sí, sí, sí. O sea, es un ícono en la sí. política eh, dominicana. Pero lamentablemente a las cosas hay que ponerle Su el punto. punto donde va. Ajá. Sí, exacto. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en este segmento. Decir las cosas como son. Ajá. Informar más que desinformar. Entonces, eh, ella se destapa el, el lunes con una, con una información donde ella le pide al presidente de la Cámara de Cuentas que no renuncie. No, no, ella le mandó una carta. Sí, pero está bien. Se lo, sí. pero pero sal, salió a los medios. Entonces, ella le pide a Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuentas, que, re, que no, que no, que por favor, que no renuncie. Entonces... El presidente que pide que esas personas renuncien y ella sí, sí. que no. Es una contradicción, pero tengo, tengo que ayudar. Escúchame, eh, sí. es una contradicción. Sí, pero, independientemente sí, del pero, espíritu. Pero recuerda, Diloné, recuerda, que esa mala comunicación era antes del discurso. Todavía cuando el presidente va del discurso, no le pasan la comunicación de que hay un proceso abierto, principalmente con con la ministra de la juventud, Kimberly. No, él sabe de todo ese proceso. No, el presidente prepara, Claro, claro pero, pero no, no, no. recuerda que si hay una mala, si había una mala comunicación, el presidente no estaba enterado de que Milagros no, ya lleva el proceso. No, ¿Eh? claro es imposible. Claro que sí, claro no, que no, sí. No, no, que, claro, que dar, dar, claro que sí. sí. Perdón. El, Esas son el presidente es la persona más informada que hay en país. Perdón, perdón, perdón. Estamos hablando del tema de la mala comunicación que había. Sí. Yo digo que había, porque no, que persiste todo. Entiendo que no, porque esa mala comunicación terminó con el discurso del presidente. No, esa es la idea ah, que nosotros tenemos, pero en realidad no es así. Pero ahí es que voy. Si el presidente está, no para mí, no estaba enterado. Porque si el presidente ya está, estaba enterado, debió de comunicarse con Milagro triboz decirle Milagro, voy a, hacer, a decir esto en el, en el discurso para que el tipo del de, de, de, presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez renuncie. Entonces, Milagro le iba a decir antes, de, espérate, no mete la pata porque tenemos un proceso y si lo cancelamos ahora o si él renuncia porque no lo pueden cancelar, entonces vamos a retrasar esos proceso que tiene Milagro Soltis abierto. Bueno, Roberto, mira. Entonces, esa mala comunicación. Yo no, quiero no, creer no, mira, Roberto. que el discurso Es que lo que tú, es tú estás expresando está muy bien, pero eso le da un cambio de forma a lo que es la línea de mando en un gobierno. O sea, el sí, presidente... Pero, excusame, pero dilo de eso, ya Pero, no pero dame decirte dónde va es que va. Yo creo que la comunicación ha mejorado. Sí, pero está bien. Y cancelaron un par pa de pero gente oye, ahí. Es que si el presidente toma una decisión, los funcionarios deben de seguir esa línea del presidente. Ah. Pero claro, porque es que él... El presidente no tiene que estar llamando a un funcionario un ministro para decirle, mira, yo voy a decir esto. O sea, espera, un momento, O momento, sea, es el, momento, es, es momento. Es el presidente de la República. ¿Quiere decir que independientemente... Ahora, espérate, espérate, espérate, porque es un asunto de fondo. Tú sabes que el presidente de la Cámara de Cuentas no es, es el presidente que lo, que, que lo, que lo pone ahí. Claro Ni que el presidente no, no. tiene, porque recuerda que, que, son, que son poderes independientes. Claro, y es el un suprapoder. ¿eh? La Cámara de Cuentas es un suprapoder porque es la única institución ajá, ajá. Que, re, que puede... Hacerle auditoría a al, todos al, los demás poderes, y, al mismo, al mismo al presidente, presidente de la República. Ahora, al Ejecutivo, ahora, sí. ahora bien, es el presidente, que yo lo dije aquí en el programa, lo, lo he con Veloz, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, si es un hombre que se respeta, debió de continuar con su renuncia, aunque fue una decisión que él tomó, yo quiero darle eh, eh, eh, eh, la parte de la duda, la tomó en una efervescencia, de medio del discurso, porque el, el presidente termina el discurso y automáticamente sube en sus redes que iba a colocar la renuncia. Y después dice como que lo estaba pensando. No, no. porque Milagro sí, lo pidió. Espérate, el presidente lo pide, pero aunque el presidente lo pide, si él no quiere renunciar, el presidente... No, no, no, no, no, no. no pero es que parece que se ha malinterpretado lo que yo he tratado de expresar. Ajá. Mira, Roberto. En ningún momento se ha entendido que el presidente designa... A los miembros de la Cámara sí, de Cuentas Es el Senado de la, pre, sí, de la sí, República recto, Que claro. lo designa pero Ahora sí, bien, mira claro. qué es lo que sucede pero espérate. No, no, espérate Es que en cuanto a, mala, a la mala comunicación Hay que poner a la persona en contexto Primero, el presidente Sugirió, no canceló No, no, no, Debería, debería No, no, pidió pidió, no, no, pidió el, el de sugirió. manera pública. No, no, no. no él ahí pidió no, ahí está Él, él pidió que, sino, que deben de renunciar. Sí, pero espérate, es, una, es que cuando tú dices, mira, fulano debe de renunciar, tú estás poniendo una sugerencia, porque el presidente no es loco para decir, fulano renuncia. Pero y, debe y, por, de, no, porque, y porque él de una vez acogió esa bien, solicitud pero espérate, del presidente. Espérate, espérate. Porque él sabe, sí. él sabe que, que aunque sea decir... una institución sí, pero, independiente pero de he hecho para atrás. ¿Quién por lo que pidió milagro. Sí, pero por eso mismo... es que Pero milagro, eso también tiene es un arma de doble filo. Está bien, pero, Querría, pero que, aunque, aunque haga una mala comunicación, si el presidente sugiere, para eso tiene sus asesores, para eso está milagro, es decir, espérate un momentito, este hombre no puede renunciar. No, no, no. Como eso, también lo dijo Faride Farideh, no, no, Farideh que, dijo, él tiene que rendir cuenta al Senado. Claro, lo va a interpelar, pero Exacto. mira una cosa, óyeme, Roberto, lo que queremos eh, especificar en esta intervención nuestra hoy, es que la línea de mando de los funcionarios públicos la encabeza el presidente de la República. O sea, eso es de muy mal gusto cuando un funcionario, quien sea, eh, quien sea, contradiga una solicitud del presidente de la República. O sea, eso está, está mal. Cuando tuve ves eso, en, pero hasta en la familia, el cabeza de familia... Puede muchas veces hasta estar equivocado, pero la familia debe de tratar de darle seguimiento a esa idea de ese jefe de familia para que las cosas vayan fluyendo. Es lo que sucede con el gobierno. Entonces, el, el gobierno no fluye en términos de política de información, porque la, cada quien cada anda tuvo, por su lado. Por más, ejemplo... Tuvo mal la carta que le mandó Milagros Ortiz Vos al presidente de la Cámara de, de, la Cámara de Cuentas. En términos... Del fondo de la carta estuvo bien, por la forma estuvo mal. ¿Por qué? Porque contradice al presidente de la república. No estamos hablando de un funcionario que ella está contradiciendo. Entonces, ¿A ¿quién debió de consultar a quién? No, ella debió de consultar primero al presidente y decirle, presidente, escúseme, yo vi su discurso, lo leí, lo estudié. Mire, está pasando esta y esta, porque ella tiene un argumento. Claro que sí. sí. Y el argumento, el, el argumento de valido. ella es válido. Claro. Entonces, presidente, mire... Hay una situación, porque mire, lo que usted solicitó o pidió en su discurso, usted tiene razón, ahora bien, no se puede ahora porque hay que llevar este ritmo de continuidad de esa institución para que unos expedientes que ya están en curso se le pueda dar terminación, pero no públicamente sin consultarlo con el presidente de pero, la República. Pero igualmente habría que ver si se consultó, ¿no? No, no, eso no fue consultado. Si se lo consulta uh -huh. a Luis Abinader, le dice que no, porque él no va a tirar su palabra oh. por el suelo. Es el presidente que estamos hablando, el presidente de la República Dominicana. O sea, es él, él la persona, es el jefe de ella. O sea, tú no puedes estar... Mi, oye, no so, eh, lo, lo, lo, la, las personas que estamos aquí, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tienes una empresa, los empleados tuyos deben de estar alineados a las políticas de tu empresa. O sea, no puede hacer... El empleado tuyo no puede salir de ese ritmo empresarial de esa idea, de esa filosofía empresarial que tú tienes. Es lo mismo que sucede con el gobierno de la República, o sea, bueno, el eh. presidente de la República no quiere a la Cámara de Cuentas. Ahora bien, eso no quiere decir que él la quita o la pone. No, pero no. Pero, pero pero es el presidente de la República. No estamos hablando de un director. Usted es un presidente que escuche democrático. Claro que sí. Miren, gracias por poner No, gracias a ustedes y disculpen quizá hoy el tono, pero sí. en, en realidad no. es de muy mal gusto cuando se ven. Siento, sentí veneno. No, ¿Qué? no, no, veneno no, no, Roberto, no, no diga eso, porque los amables televidentes se van a llevar mucho al presidente, por favor. No, no, Roberto, por favor, no. No. Llévenmelo suave, no, esperemos no, que no, pasen los no, 100 no, días. No, eh, no. Señorita, vamos a pausa. Gracias.